Básico interior, con pelo de perro y le vamos a recondicionar un poco la, la alfombrilla que viene más de casa. <risa> un aspirador, <risa> que voy a hacer, ¿A aspirar. <risa> Quitándole la grasilla de los dedos, el maquillaje. Que toca o al volante. Lo que hemos dicho, hemos tirado el coche, ¿vale? Todos los pelos que tenía, todos los pelitos que estaban incrustados eran muy pequeños y se ha hecho.